Gracias, Francis Rodríguez, hermano. Gracias a ustedes por continuar con nosotros por aquí, por el Canal 10 de Telenor. En cualquier momento, pudiéramos interrumpir, le reitero, para proyectar las imágenes de cómo está el ambiente en el Palacio de Justicia en espera del inicio de juicio de fondo en el caso de la, joven, la muerte de la joven Emily Peguero. Así es que en cualquier momento, estar atento con esto. Bueno, en el día de hoy vamos a abordar, a comentar tres temas Ajá. de interés. Uno, eh, y actualizar información, por supuesto el que damos seguimiento en el de la semana, el que hemos abordado todos los días y que todos los días ha habido un elemento un ingrediente nuevo, el de educación. Ha finalizado en esta semana las 72 horas de las protestas que ellos han realizado la Asociación Dominicana de Profesores con motivo a reclamar la reposición de un director de la escuela de Chiringo que ha sido desvinculado por haber violentado la, la, los reglamentos de educación y la propia ley haber retirado antes de tiempo incumplimientos varios incumplimientos, según lo estipula la resolución que se dio a conocer la información pública, pero también exigen ellos el arreglo de las escuelas, mejoría salarial, ajustes y demás, que hay el dinero de descentralización que nos llega a alguna escuela, múltiples demandas. Ha terminado las 72 horas, los tres días de protestas que ellos han tenido para esta semana, pero la semana pasada fueron dos días más. Hemos insistido que no ha sido ni es el método correcto de lucha para este grito deben realizar todo su proceso de lucha que están en todos sus derechos pero sin afectar directamente a la materia prima del sistema educativo que son los estudiantes no piensan en ello de primera mano sino siempre se piensa en que quieren solucionar y buscar respuestas rápidas y contundentes y critican de hecho al ministerio por incumplimiento según ellos pues en el día de ayer vicente almonte ha lanzado su candidatura el, el gremio tiene elección el próximo 10 de octubre y participarían 155 municipios que tenemos y en cada uno de estos existe una seccional, entonces estarán presentando sus candidaturas. En el día de ayer la ha presentado Vicente Almonte, que ha venido innumerables ocasiones aquí al espacio uh -huh. y ha sido uno de los eh, líderes de este gremio. Eh, por muchísimos años de experiencia, sobre todo gremial, en, en este aspecto. Él tiene todas las condiciones para sí. dirigirlo y está en todo su derecho es en un participar. gremialista ah, muy activo, muy por, activo. Por supuesto. Vicente está, y ha estado de la mano en todo y cada una de las gestiones del ADP. Así es. Eh, es reconocido. Y, y le escuchábamos a sus seguidores decir, en, con una frase cantada, ni un tizazo más, si Máximo no está, esto nos preocupa mucho, o sea, eh, están nueva vez advirtiendo que vamos a ir a protestar nueva vez, que no va, a haber, no va a haber clase, porque si están diciendo que no va a haber ni un tizazo más, eh, porque quieren que obligatoriamente re reiteren al sistema a Máximo, que es el, el director que ha sido desvinculado de la escuela de Los Chiringos. Entonces esto es alarmante, es preocupante, viniendo de dos semanas donde ha habido suspensión y hay amenaza nueva vez, entonces de que hasta que no se solucione no va a haber un tizazo. Creo que Maxi, eh, que Vicente, tú como líder debe promover también el diálogo entre los sectores, entre el MINE y este, usted, ustedes y buscar soluciones y alternativas. Y protestar, sí, pero sin dejar de dar docencia para no seguir afectando a nuestros estudiantes. Luego nos quejamos de por qué la calidad es baja y las mediciones en los concursos que participan y salimos muy por debajo. Pese a todo esto, reconocer que el Ministerio está haciendo su labor, que no puede solucionar el problema de golpe y porrazo, de que hay una deuda bastante grande acumulada en el sistema educativo dominicano donde ni siquiera el, el 4% había sido aplicado y ahora se está aplicando. Entonces, ha sido un proceso donde los frutos se están viendo. ¿De qué hay? Varias que hay? Todavía varios sectores que que hay y varias áreas que hay que fortalecer y hay que ir dando respuesta. Sí, es cierto. En todo este sistema de varias patas que involucra Miner, escuela, comunidad, las MAI representadas en los padres y amigos y tutores de la escuela y, por supuesto, este gremio. Un sistema que debe, que debe cada vez más los dominicanos preocupar porque funcione de manera correctamente y que los recursos que llegan sean aplicados con toda la transparencia y la justicia del lugar y de rigor porque nos beneficiamos todos, porque lo que queremos es una educación de calidad para poder competir y tener un desarrollo integral en nuestro país. Y no tener que salir de aquí huyendo y buscar que tratar de buscar mejor vida en otras playas extranjeras, como muchos así piensan, penosamente. Solo actualizar esta información y manifestar mi preocupación, como que ni un tizazo más. Si Máximo no está, entiendo que la solidaridad debe bueno, ser fundamental ahí, en los gremios y luchar por la reivindicaciones y demás, pero ahí demos entran, el tizazo, luchemos por Máximo, luchen por Máximo, dando el tizazo. Ahí hay eh, radicalidad. Bueno, así no. Y no dejarían, porque tampoco tú puedes hacer que la autoridad se encuentre entre la espada y la pared. No. Eh, pero, ahí, pero ayer lo decía Mariel, hay hasta eh, ingenieros, que no, dan res, no han dado respuesta, pese a que le han adjudicado el dinero de la obra, pues no han terminado y la tienen retrasadas en algunos casos. Entonces, ¿qué hacer con esos ingenieros Premiarlo, esperar hasta que ellos quieran terminar una obra. ¿Debe haber una solución, una sanción? Existe el derecho administrativo, que es el que regula la relación de los gobernados con el gobierno, el gobierno con los gobernados. Y en este caso, un servidor público, quien tiene el amparo de la ley, tanto de la 4108, como lo establecía Mariel ayer, uh -huh. como de la Constitución de la República y la propia ley 107, las, las 13, entonces usted busca donde quiera, va a encontrar mecanismos para, uh -huh. para hacer saltar una decisión administrativa que ha afectado a uno de sus miembros. Así es. Yo creo que hay racionalizar la acción, porque pre precisamente yo traté de racionalizar... Las de la El ataque que hacían respecto al daño Recibido por la familia al morir la niña Yo quise racionalizar la opinión Porque debíamos de individualizar los casos Uno fue la responsabilidad de administrar la escuela, otro fue la que cometió el la decisión chofer, que mandó a la ADP a, a retirar para sí, ir a correcto. cobrar. Debe haber, eh, es, debe de haber una, una, una sanción. Una sanción claro. En ese sentido, porque ya esa práctica como que debemos de irla dejando. Lo que como yo trato que es ser Retirar ruso. para ir a cobrar. Tenares es muy famoso en eso también, es penoso, allá en mi provincia, hermanas Mirabal, que cada vez que hay que cobrar, entonces hay que retirar a los muchachos. Si no, Lamentablemente, ¿por qué no podemos cobrar en otros horarios que no afecten la Al docencia? salir ¿tienes? tengo que hacer eso. Y a decirle los, a los prestamistas, a los que me están persiguiendo. Espérenme, no, pero espérame. ven acá. Bueno, y actualizamos ese punto. En otro orden, también en esta semana, ha sido un revuelo total en las redes sociales y en los medios tradicionales también, el anuncio de la salida del programa Chevrolet Nights de Milagros, Germán. Una destacadísima Sí, una destacadísima comunicadora sí. dominicana, y es reina de belleza, bueno, su historial todo el mundo lo conoce. Ella ha anunciado que su proyecto, su programa va a salir los fines de semana, va a salir una vez a la semana. Ya ya tiene un producto que sale los fines de semana, es que chévere saber, desde hace ya un largo tiempo, entonces, Chévere Nights, supuestamente, entonces, él va a salir. Ay, Ella ha dicho que tiene nueve entorno. meses... Nueve meses que las, los ejecutivos del canal de Telesistema le habían anunciado de esa de esa decisión de sacar el programa. Parece ser, much, ha habido muchas especulaciones, que si no está facturando, que si esto, que si las posiciones de milagro en torno al gobierno, tan recias, en contra eso. Pero ella aclaró en el día de ayer, creo que duró demasiado tiempo para, para hacerlo y permitió toda la especulación. En el día de ayer, y los medios así lo reportan, sobre todo Diario Libre, lo tengo enfrente, eh, dice que en ningún momento a ella se le ha cortado la, libert la libertad de expresión se le ha cortado para bueno, nada, bueno. que ha tenido toda la libertad del mundo de decir, y bueno, y, y los videos de los programas lo demuestran, Pero ha entonces, dicho lo que ha querido. Ahora, esa transición, ella, ella, ella la, entonces fue ella la Y ha la tenido nueve meses dialogando no ha, con las autoridades correcto. esta salida, entonces creo que ella fue irresponsable un poco de no decir, en el momento de decisión de publicar la información a los medios, de decir y trabajando la causa de decir, los cambios vamos a salir por tal razón pero no permitir esta especulación tan grande que se ha creado y que han querido por supuesto tergiversar y culpar al gobierno de todo y que malo. fue por la mochila sí no que fue que fue por el videíto de la mochila pero por dios en el programa ha dicho cosas peores que eso y permanentemente historia históricamente ahora lo penoso es lo penoso es, el productor yo insisto, debe tener la cancioncita de la mochila yo insisto ahí. que ella no debió debió decir las razones lo que dijo ayer debió decirlo desde el primer momento que Va a salir del aire. En ese canal no le coartaron su libertad de expresión, que no esa no es la razón, no, no está involucrado el gobierno en su salida, sino una decisión ya administrativa del propio medio, que tienen todo el derecho en cualquier momento. Nosotros estamos aquí hoy, mañana podríamos sí. estar en cualquier otro lugar, porque lo que tenemos nada más es la puerta para entrar y para salir. Estamos prestando un servicio que valoramos mucho y que por supuesto agradecemos y de igual manera las empresas por supuesto se enriquecen sí. con los talentos que tienen. Lo penoso es que la producción nacional pierde la oportunidad de tener una, una producción del nivel de calidad que, que tiene Milagro Germán demostrada aquí en el país. Entonces eso estamos viendo como que los productos enlatados internacionales están arropando la producción nacional y nos quedaríamos entonces sin opciones locales a eso es que vamos. Hay que, Hacia ahí. Esto es un tema hay que, que más adelante. Hay que remover ciertamente la, la, la, las carpetas que sostienen eh, la comunicación y, sobre todo, los. los ¿Y qué los, los es lo que queremos segmentos? priorizar? ¿Qué queremos vender Correcto. a nivel cultural? ¿Cuáles son los valores que queremos proyectar? Lo mejor es lo de afuera, es lo enlatado. No podemos promover, así como existe la ley de, del cine, que ha venido a facilitar la producción cinematográfica en el país. Entonces, no podemos promover las producciones de calidad de televisión local. Y la que, hemos, la que hemos cultivado en Por República Dios, Dominicana. Mira, que... el caso Telenor, nuestra programación, uh -huh. la gente la ve bien, la ve eh, objetiva, nos ve eh, independiente. Y eso es lo que buscamos, sobre sí. todo que se conserve la independencia y, sobre, y, y también la, la, la información uh -huh. eh, de contenido real. Así es. No inventos ni ni, ni, ni hacernos eco de cosas eh, malintencionadas, como andan en las redes sociales y en algunos medios. Pero a mí me preocupa mucho. Se permite esa nubulosa, a mí se me permite permiso, porque no se dan las informaciones a tiempo. Me preocupó mucho Entonces, eso. Entonces, si no se dan a tiempo, se puede mm. crear todas este, estas nubes. Que y coincidió ha días después sí. de, la, de la cancioncita de la mochila La coyuntura, pero nada que ver con bueno. eso Y en cerrando o me tranquiliza. Sí, cerrando entonces, cambiando radicalmente De tema, como es viernes Y ya acostumbro en muchas ocasiones Traer una, una reflexión breve Menos de un minuto Vamos a ver esta situación El videíto que mandé por el WhatsApp, por favor Tenemos un contacto telefónico previo Vamos a recibirlo, buenos días Buenos Buen días, día. Ester, buenos días Francis. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Habla el profesor Pacheco. Pacheco. Hola. Sí, Hola, Pacheco. Aunque no en entrevista ayer de la directora regional, pero Francis hacía mención que ella habló que a los ingenieros le depositaron, no sé sea, algo así. Sí. Sí, eso digo. Pr lo primero es que la mayoría de los funcionarios de este país tienen poca credibilidad. Y si le depositaron, le dieron los cheque, es fácil, ella debió presentarlo. Sí. Y además, si le. Hijos Centro Educativo y Amigos Gremios, que le entregaron ese dinero y que si no se han reiniciado los trabajos, entonces la ADP se arremeta contra el ingeniero. Correcto. Son, Yo le decía a, son, a ella, un, inclusive, ¿por qué no decir los nombres de esos ingenieros? sí. sí. Que han sido irresponsables, hay que decirlo Exactamente, entonces Si le pagaron al ingeniero no hay razón Para que la obra no esté en ejecución Correcto Él, no Ella hablaba de una Además, línea de créditos que parece no tener Esos ingenieros Mira, yo no quise, óyeme Pacheco, excusa mi Raquel Ahí en ese instante Yo pude intervenir Pero podía intervenir Pero a mí me preocupó Porque esa fórmula de endeudar A los ingenieros con el compromiso de pagarle, es un absurdo. Bueno, en un minuto un minuto nos queda el video que tiene menos de un minuto, que quiero, por, para que hagamos conciencia radicalmente, si sí, solo quería ah, decir eso, okay. eh, hacer conciencia sobre todo de las condiciones en que viven las personas con algún tipo de discapacidad. Vean ese video, eh, y yo le voy a ir hablando encima, vayan viendo... Las situaciones y las circunstancias que encuentra este señor que tiene la discapacidad visual y va ahí tratando de comunicarse y, y, y por supuesto mire, mire lo que encuentra de caminos en las aceras. ¿Es justo? Esto ha sido un video de reflexión creado. Acá, acá en nuestro país tenemos varias leyes que protegen a las personas con algún tipo de discapacidad. La mil sobre discapacidad, pero también el reglamento 363 del 2016 del Consejo Nacional de la Discapacidad. La ley de planeamiento urbano estipula que deben crearse rampa, rampas en las aceras y en las calles para tener la facilidad. El señor que están viendo en el video va tratando de, de comunicarse y tiene que ir rodeando cada una de las barreras que encuentra tratemos de condicionar y cumplir con las leyes sobre todo y hacer reflexión en este sentido Hasta ya aquí tenemos temas. un contacto.